Hemos encontrado con verdaderos problemas para que se hayan podido abrir algunas bibliotecas municipales los días 18, 19 y 21 de enero, como por ejemplo en la biblioteca de Casetas y en la biblioteca José Martí de Valdespartera. También nos hemos encontrado, eh, bueno, esto se ha producido además en plena época de exámenes, con lo cual creemos que la ciudadanía pues, ha tenido ahí un trastorno. Nos hemos encontrado que en centros cívicos como los de Peñaflores, Distrito Sur. Casetas, Valdefierro, Santa Isabel, La Cartuja y el de Salvador Allende las Fuentes también han tenido problemas para poder ser abiertos en horario de atención al público. En centros de personas mayores, que ha sido una materia bastante sensible y que nosotros hemos reclamado durante este año, que ha estado prácticamente cerrados al público y que ahora mismo necesitan esa apertura, nos hemos. Eh, hay cierres en los centros de San José y Oliver y en muchos de ellos han tenido que ser los profesionales de cafetería y restauración de los propios centros los que han tenido que encargarse de la apertura y cierre de estos centros municipales. También en instalaciones deportivas somos conscientes de una convocatoria y varias reuniones que se han producido por parte de los sindicatos, eh, comisiones, CGT, CSIF, OSTA, STAF y UGT, que han decidido llevar a cabo acciones de cierre temporales y una posible huelga por las situaciones de no suficiente dotación de personal que impiden la cobertura básica. También en el centro de protección animal, durante un periodo determinado no se han podido llevar a cabo adopciones, algo que dentro de lo que es el centro municipal de, a de, promoción, eh, de atención eh, a protección animal es obligatorio. Y, como os decía, en juntas vecinales y distrito, en concreto la semana pasada, en la de Casablanca.